Podemos personalizar los PDF de los documentos emitidos en LibreDT. Para esto, seleccionamos la opción Modificar Empresa. En la pestaña Facturación, al final de la página, encontramos los formatos de PDF que podemos utilizar. Para modificar los datos que se incluyen en el PDF, debemos hacer clic en el engranaje y configurar los datos que se encuentran en la página de acuerdo al formato de pdf que deseamos usar. Es importante mencionar que luego de realizar los cambios, es importante guardar la configuración y verificar que el pdf esté configurado como disponible. Los pasos son similares para la configuración del pdf de propósito general.